Mi abuelo decía un dicho también por ahí de los coloquiales que él tenía, lo que mal comienza, mal termina. Y la prueba fehaciente es desde cuando Alessab es detenido en Cabo Verde y entonces lo vinculan a la dictadura chavista. Y lo primero que él dice, no tengo negocios ni con la dictadura chavista, ni con ninguno de la cúpula, ni mucho menos conozco al señor Nicolás Maduro. O sea, él... Todo eso lo dijo en su momento cuando fue detenido. Como cosas de la vida, ahorita que la crita se apretó y que la cosa se puso tensa y que no pensaron que eso llegara a coger tanta fuerza. Que de hecho ya está en Estados Unidos en calidad de detenido, dando su testimonio por lavado de activos. Entonces resulta que ahorita se volteó la torta. Como cosa milagrosa resulta de que sí tiene negocios con la dictadura, sí negocia con los de la cúpula chavista... Sí, conoce a Nicolás Maduro. Y ahora, como por arte de magia, Nicolás Maduro resultó ser el patrón, el patrón de Alessandro. Entonces, aquí viene, vuelvo y digo: lo que mal comienza, mal termina. ¿Por qué? Porque comenzaron con mentiras, con vainas, con demagogias. Y listo. Ahora, están metidos, ya, ya está metido en Estados Unidos. Y ahorita se valen de unos documentos, entre comillas legales pero que no coinciden con la fecha según la fiscalía entonces lo que ayer le sirvió como para salirse por la tangente por así decirlo hoy lo tiene de acá lo tiene ahorcado entonces aquí Dice, ¿no? una mentira de definitivamente tarde que temprano termina por esclarecerse Y la piola siempre se rompe por la parte más débil Y la parte más débil que hay en este momento es eso No olvidemos que Maduro y la cúpula, pero sobre todo Maduro Está haciendo lo imposible y gastándose los millones de millones Para que puedan sacar a Ale Zap de donde está metido Porque saben que al destaparse la olla con Ale Zap, Van a rodar muchas cabezas, entre esos la del propio Nicolás Maduro ...víctima de su propio invento... ...lo que ayer le sirvió como defensa... ...hoy lo tiene como yugo... Ale Sapp envió... ...12,6 millones de dólares... ...a la DEA... ...entre el 2018 y 2019... ...oiga... ...esto se pone bueno... ...porque yo estaba hablando... ...de Cabo Verde... ...pero aquí le nace otra pata al cojo... ...son 12 millones... ...seiscientos mil dólares... ...que aportó Sapp ...a la DEA... ...entre el 2018 y el 2019... Este empresario de origen libanés, pero nacido en Colombia, considerado testaferro de Maduro, preso en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, hizo cuatro transferencias a la agencia antidrogas entre agosto del 2018 y febrero del 2019. Según los fiscales estadounidenses, el periodo coincide con el tiempo que estuvo colaborando con la DEA. Hasta ahí vamos bien, pero al parecer eso como que no lo sabía el patrón. Como lo venía diciendo lo que antes le sirvió ahora lo tiene trancado por eso cada día que pasa se deterioran más los argumentos de Alex Zapp para que Estados Unidos valide el supuesto estatus diplomático no olvidemos que ahorita lo que lo está trancando a él es precisamente eso su estatus diplomático. Comenzaron el 12 de diciembre del 2022 las audiencias con testigos para determinar si Alex A ¿Posee o no inmunidad diplomática? El lugar es el Tribunal Federal Wilkie de Ferguson del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Desde allí, el hombre señalado como testaferro de Nicolás Maduro intenta demostrar su supuesto estatus como representante del régimen venezolano en el extranjero el cual había dicho ni lo conozco aparecen nuevos detalles de cómo se mantenía contacto con funcionarios de la administración de control de drogas (DEA). de hecho en el segundo día los fiscales detallaron que el acusado envió 12,6 millones de dólares en cuatro transferencias entre agosto del 2018 y febrero del 2019 el periodista de la agencia ap joshua goldman aunque desde febrero del 2022 se conocía la confiscación de una parte de su fortuna no es sino hasta ahora que el monto exacto es confirmado por la justicia según se estableció en las fechas coincide con el tiempo que estuvo colaborando con la dea una revelación que hace meses puso nerviosa a la dictadura venezolana ya que demostró que sap no era tan fiel a maduro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 Háganos saber sus pensamientos. Es bueno que entre todos compartamos que entre, no es hacer polémica, es hacer una noticia y una información que nos sirva a todos de lo que realmente está pasando en Venezuela. Cuando dice que esa revelación pone nerviosa a la gente del pasillo en Miraflores, a la dictadura venezolana, cuando se demostró por ese entonces que Zap no era tan fiel a Maduro. Sin embargo, el abogado del acusado, obviamente que tenía que resarcir eso, Buscó desestimar la mención a dicha cooperación al señalar que no es relevante para determinar su supuesto estatus diplomático, eso es una forma pues de que él, obviamente la defensa está tratando de que el señor Maduro no se vaya a envejucar porque es el que está colocando el billete para la defensa y que vaya a pensar mal. El empresario colombiano en una segunda audiencia con testigos supuestamente avanzaban mientras graves errores de su defensa podrían estar complicando su maniobra judicial. ¿A qué va esto? Lo primero que resalta es el montaje de documentos presentados a la justicia en noviembre pasado para intentar demostrar que trabajaba para el régimen de Maduro. Esa es la primera parte. De acuerdo con la defensa consignaron entonces una gaceta oficial al igual que un pasaporte forjados Donde aparece el supuesto nombramiento del barranquillero como enviado especial No obstante la fiscalía de Estados Unidos tuvo acceso a la versión impresa de la gaceta oficial extraordinaria 6373 Que es la original comprobando que no hubo tal designación de SAP O sea trataron de montar los papeles pues ahí como como a la maldita sea, pero ahí salió la verdad. Un funcionario del FBI, luego de analizar metadatos sobre la Gaceta Oficial Extraordinaria 6373 Digital, aseguró que esta fue alterada cuatro veces después de su publicación el 13 de abril del 2018. No detalló qué cambios se hicieron, ni por qué, ni por quién, ni bajo qué autoridad, pero al decir que hubo cambios en el sistema, confirma sospechas de lo que iba a pasar en torno a dicho documento o sea ellos estaban preparando porque ellos sabían que después de la detención de SAP la cosa estaba tensa algo que los fiscales indicaron es que Alex SAP discutió durante seis reuniones entre el 2016 y el 2019 los pagos de sobornos a altos funcionarios venezolanos por contratos de alimentos y de vivienda un puñado de manifestantes a favor del testaferro, protestó fuera del tribunal. No olvidemos que han tratado de hacer ver a Ale como esa persona insignia, como un mártir de la revolución y tratan de hacerlo incluso verlo como un santo. Si ustedes van y miran muchas paredes de Venezuela, eh, en lugar de colocar a Santo Tomás o a la Virgen María o a bueno, al santo de su devoción, colocan a San Ale porque lo hacen ver como un mártir Entonces ese grupito de gente está tratando De hacer una manifestación a favor del testaferro Fuera del Tribunal Federal de la Florida Así con artimañas en las negociaciones Con la oposición en México Que fue por eso que se trancó también Las negociaciones en México Porque supuestamente Él era de los delegados Para el proceso de paz en los diálogos en México Eso fue una cosa que se inventaron también Por el camino para tener como excusa Para decir, si los diálogos continúan Tiene que estar al ESAP Metido acá, el tiro le salió por la culata, esas son artimañas que no les dio resultado, el régimen venezolano continúa presionando por todo lado, como sea con mentiras, marrullerías para evitar la condena del colombiano acusado de lavar millones de dólares del estado venezolano, no se les olvide que aquí lo hemos dicho muchas veces en este canal, yo vuelvo y hago la pregunta a ver hasta dónde llega la fidelidad de SAP, si ahorita estamos comenzando una condena y vaya y venga pero si resulta que lo encuentran culpable si lo condenan y le dicen le vamos a dar 60 50 años de cárcel y él está rondeando los 50 entonces va a salir a los 100 años o sea que en esta ya no sale en esta vida ya no sale entonces la pregunta es hasta dónde va a durar la fidelidad esa cuando en un momento dado le diga la justicia americana si usted nos dice ¿Quién es el actor intelectual de esto? Si usted nos asegura lo que nosotros estamos corroborando Y usted delata a los que están metidos ahí va, Lo vamos a condenar a 10 años y por buena conducta va a salir en 5 o 6 Lo piensa, dice, me quedan muchos años para disfrutar todos esos millones que tengo Como los haya obtenido, pero tiene mucha vida todavía para disfrutarlo ¿Ustedes qué pensarían? que haría el SAP? Ahí les dejo esta perlita, hasta una próxima oportunidad